Buenas, aquí os vamos a presentar la lectura musical a primera vista, que es un, uno de los primeros libros de Celeo este Editorial y es un texto que va dirigido a los opositores de la especialidad de educación musical, sobre todo a la prueba de lectura musical. Al comienzo de, del mismo tenemos unos breves apuntes de cómo tenemos que afrontar esta parte Todas las partes son importantes en la oposición, como bien sabréis Y esta suele dejarse un poquito de lado y es realmente importante Después de, de esta parte tenemos 78 partituras que resumen todas las dificultades a las que se va a presentar el, el opositor dentro de esta prueba Grupos irregulares, cambios de compás, figuras... Eh, etcétera, etcétera por tanto sería oportuno además de preparar la parte leyendo este libro realizar un estudio previo de repasando notas, figuras, compases y todo lo relativo al lenguaje musical